no ha tenido la oportunidad de tener su apartamento, su casa. Recuerde que Amado Construye es quien le da la oportunidad de que usted pueda vivir en su casa. Amado Construye ahora se apresta a llevar a cabo este importantísimo, importantísimo proyecto que es Indiana Verónica 11, un proyecto de Amado Construye. Usted puede contactar a nuestro amigo, Amado Almanzar, al 809-390-7070. Amado Construye, una oportunidad que usted tiene para tener su propio hogar, su propio apartamento, con la calidad que solo, que caracteriza a Amado Construye. Estas, las construcciones de, de Amado pues, cumplen con todas las, los, las normas y los estándares internacionales de construcción. Amado Construye, 809-390-7070 es la vía de contacto para usted hacer ya eh, su reservación, comenzar las negociaciones para tener su propio apartamento, que sea de Amado Construye. Sergio Antonio Romero Pérez. Bueno, eh, después de la locución del presidente de la república y para darle explicación y decirle al pueblo que sobre lo que encontró, lo que va a hacer y además lo que va a eliminar del presupuesto del 2021 que estaba en boga y estaba en una semana donde se habló eh, de impuestos y hasta de, agra de agravarme de, del sueldo 13 y el desconfort que esto eh, trajo durante esa semana y las críticas y las opiniones de diversas de tanto del, set, del sector más afectado eh, como la clase media la, lo, lo que donde se va a traducir donde siempre se traduce donde siempre pasa el, el, el, los impuestos porque los impuestos sí se, se pagan pero pasan directamente hacia el que al consumidor a nosotros lo, los los simples mortales pero eh, Después de esa presentación y una y un discurso que eh, trajo consigo eh, opiniones más buenas que malas, opiniones que llenaron de elogio al discurso y a, lo, y a la intención del discurso, porque no solamente, porque hay muchas piezas de discurso hermosísimas, pero siempre con el estilete hacia el pueblo, siempre con el, con el gancho hacia el pueblo y eso lo estamos acostumbrados de oír eh, palabras bonitas y, y, y en un escenario y discurso siempre se discute el, la, el discurso como como pieza oratoria pero lo que a nosotros nos interesa no es, el, no es la pieza oratoria ¿no? a nosotros nos interesa lo que vamos a percibir y a recibir de ese discurso como pueblo y eso lo puso en relieve el, el pasado presi el presidente de la pasada semana y eh, un producto de esto donde el presidente eh, de una forma u otra clara cómo recibió el país eh, do, donde cree él que está el, el dinero del país y, y, y déjenme decirle no es solamente el presidente la gran mayoría del pueblo dominicano y eso es una exigencia que le tiene este gobierno que si no hay un régimen de consecuencia eh, van para la plaza de la bandera, van a empezar la protesta, van a, por, van a empezar todo eso. Entonces, eh, se, le, se le está dando el compás de espera porque eso es un producto de un análisis. No vamos a someter eh, y hablar y, a, y, a, y a acabar con, con, con honra de personas a la ligera, sino tener las pruebas necesarias para hacer un, instrumentar un buen expediente, para llevarlo a la justicia y la justicia sea la que se encargue de, esa, de, ese, de, ese, de, ese, de ese problema y resuelva ese asunto. Pero no los mamotretos que estamos en, eh, acostumbrados a recibir eh, son mamotretos de expediente donde no llegan ni siquiera, a, a. no tienen fuerza ni suficiente para aguantar nada y se caen eh, porque así fueron diseñados. Eh, ahora, en esta semana o hoy me parece que el Partido de la Liberación Dominicana se apresta a defender... Eh, su, su gobierno a defender su, su, ellos lo han, hablado, lo han externado su honra, donde muchos de ellos eh, con familiares completas, eh, ya jóvenes, muchachos jóvenes, hasta de 21 años ya millonarios sus es santísimos. Eh, muchachos jóvenes, 22, 23 años ya millonarios, ya eh, hijos hijos, no estoy hablando del funcionario no estoy hablando de hijos, tía eh, primo, cuñado todas esa cosa entonces ellos el día de hoy eh, o, o mañana eh, van a salir con su con su gente a explicar y a, a, y a tratar de, de, de callar en la boca o, o refutar eso que acaba de, de, de decir Luis Abinader Corona que es el presidente de la República, donde ellos le van a responder a él eh, sobre, sobre eso. Yo creo que no debería una no sería una respuesta al presidente de la República debería ser una respuesta y tratar de convencer al pueblo de lo que piensa el pueblo. O sea, eh, yo no a veces yo no entiendo lo inteligente que son los lo, el Partido de la Liberación Dominicana en esta altura, en este momento, defenderse es acusarse. Eso es lo que yo pienso. O sea, tú de él debe defenderse ahora y no esperar los procesos para ello aclarar eso en un tribunal porque ya estamos hablando de ya estamos hablando de corrupción, ya estamos hablando de de que usted no puede no puede protestar sin antes usted no ha sido acusado. Luis Abinader no ha acusado a nadie, simplemente entrega los números que recibió el Estado. Estos son los números. No hay cuarto para esto, no hay cuarto para otro, aquí no hay nada, aquí se hizo esto. Esta licitación se tiene de tantos años y la tenemos que eliminar porque eh, está beneficiando a una persona ...y por encima de otro que tiene mejor calidad... otro que está mejor... ...porque se me dan los servicios... ...eso es lo que recibió... ...entonces eso es lo que está diciendo... ...ahora... Eh, ...cuando... ...cuando usted lo acuse ...entonces usted se defiende... ...pero no lo han acusado de nada... ...entonces simplemente... ...el, el, el presidente recibe... ...un arqueo... ...como va a ser buen... ...buen dominicano... Y buen, ...buena empresa... ...recibe una empresa... ...arqueada... ...y ve... ...los déficits... ...y las cosas que hay en esa... ...en esa empresa y lo enumera ahora falta investigar si es cierto o no si esos recursos fueron eh, eh, desviados hacia, otra, hacia otro sitio o no pero yo creo que defenderse en estas alturas donde a quien el PLD no tiene que convencer a Luis Abinader ¿eh? para nada tiene que convencer a Luis Abinader para nada es al pueblo que le está exigiendo a Luis Abinader que lo someta. O sea, es el pueblo. O sea, es el pueblo que está diciendo, nosotros, nosotros, es más, cualquier, de, de, si, tú, si tú ves cuatro cosas que le piden el, a Luis Abinader como nuevo gobierno, la primera es cese de la impunidad. La primera es cárcel para los corruptos. La primera es buscar quién se llevó el dinero del pueblo. Y después lo otro, después las otras son las tres exigencias. Entonces, mi opinión es, el Partido de la Liberación Dominicana y el pasado gobierno no tiene que de, de responderle a Binader. Es lo que tiene que responderle al pueblo, convencer al pueblo de que no someta, de que no le haga presión a Luis Abinader para que lo sometan a ellos. Luis Abinader está entre la paz y la pared, porque quien pide todas esas cosas es la nación, es el pueblo. No, no, no, no, no, no, no, ahora mismo lo, el problema está en dos, en ellos que piensan que se lo van a causar y en, en Abinader que, que, que tiene que buscar, que tiene que investigar, porque el pueblo se lo exige. Entonces, la, el, tra, el tratar de defenderse debe ser de convencer a la nación, de convencer al pueblo de que las cosas no son lo que nosotros percibimos, que es una simple percepción de que fue corrupción, que es una simple percepción de que ese fue el mejor gobierno que ha pasado por el país, que es una simple percepción que tiene el pueblo, pues para utilizar palabras que se utilizaron por más de 16 años, que todo era una percepción, corrupción era una percepción, el, el deterioro de la sociedad era una, una, una percepción, los asesinatos eran una, una percepción, eh, gente eh, con carros carro de, de, de 4, 7, 8 millones de pesos sin justificación, eso es percepción, toda esa cosa. Entonces, vamos a quitarle al pueblo, al, al, al, tiene que quitarle al pueblo esa percepción de que fue un mal gobierno. Bueno, eh, en otro orden, eh, Sergio y amigos televidentes, tú sabes que nosotros, en los dominicanos, somos muy dados Tal vez una condición eh, Como seres humanos que tenemos Hacer leña Del árbol caído sí. Si bien es cierto Que el partido de la liberación Dominicana El presidente Danilo Medina eh, Se ganaron el rechazo De la población Y producto Bueno y para muestra un botón Por eso fue la salida del poder Del PLD y Danilo Medina Por lo desacierto eh, que cometieron eh, durante estos ocho años de gobierno. Esa prepotencia que fue inocultable, no había forma de cómo usted no pudiera darse cuenta de la prepotencia y la forma de cómo se manejaron la gran mayoría de los funcionarios del pasado gobierno de Danilo Medina. Cuando hablo de hacer leña del árbol caído me refiero a las declaraciones que diera el ex- senador por la provincia de Espaillat, José Rafael Vargas, cuando se refirió a las declaraciones que diera Danilo Medina en la reunión que sostuvo el Comité Político en, en el proceso de renovación eh, que está sometido, que está por someterse, involucrado el Partido de la Liberación Dominicana en este momento en pro de reorganizarse, ¿verdad? de reestructurar lo que es la dirigencia del PLD y buscar la vía de cómo reinsertarse, digo yo, a la, en la sociedad dominicana porque en la situación que sale del poder eh, y el rechazo que ha tenido, pues no le va a ser eh, nada fácil, independientemente de la fortaleza como partido que pueda tener. Entonces, las declaraciones que da el ex senador eh, por la provincia de Espaillat, eh, José Rafael Varga, refiriéndose a lo que dijo el presidente, el expresidente Danilo Medina, de que el gobierno que hizo no fue la mejor eh, versión de ellos. Entonces, José Rafael, José Rafael Vargas le dice al presidente o al expresidente de que debió darse cuenta antes. Entonces, José Rafael Vargas, senador por ocho años por la provincia de Espaillat, un hombre sumamente inteligente, con mucho nivel, me imagino que también se dio cuenta de la situación por la que estaba pasando <ríe> el PLD. Y José Rafael Vargas, con por mucha la, influencia, por la eso, condición presidente. de alto dirigente del PLD, senador por ocho años, con toda la influencia eh, pudiéndola usar, pudo también haberse acercado al presidente de la República y ah, advertirle, señor presidente, mire, está pasando esto en el PLD. Y, y, y a hacerla a su sugerencia. Como sí. PLDista, como miembro del PLD y sobre todo como senador de la República. Ocho años. Entonces yo me pregunto, ¿debió el presidente haberse dado cuenta antes de la situación que estaba pasando el partido en ese momento? Pero también usted, señor ex senador, Madre. pudo haberse dado cuenta de la situación que estaba eh, por la que estaba eh, yéndose el partido en el gobierno. No solamente usted, otros intelectuales, otros inteligentes, otros habilidosos que tiene el PLD, que son miembro del PLD, recuerde quiénes son o cómo se vendieron los PLDistas, cómo se formaron los PLDistas en un partido que duró 20 años en el poder. Y que eran los lo todo... todos, incluyéndola usted, señor senador. Más sin embargo, usted le dice hoy al presidente, al expresidente, que debió darse cuenta antes. Es cierto, pudo haberse dado cuenta antes, y si se dio cuenta no hizo nada, pero también usted tenía toda la... la, la, la, la, la influencia la, necesaria. Claro, para, para hacerlo, todo. para darse cuenta y advertirle al presidente. Y pudo haberlo hecho también hasta de manera pública, porque usted claro, se mantuvo no. bailando entre si estoy con el presidente, si estoy con Leonel, con Leonel Fernández, entre pero una es. cosa y la otra. Entonces, qué baile, bonito ahora que venir a hacer leña del árbol caído. Ya están fuera del gobierno. Ahora hay que buscar justificación. Con eso no quiero decir que cuando el presidente se expresa así, también tenga la razón y, y, y déjame decirte pero, y él y él no deja de tener la razón claro pero, pero bueno pero, debió hacer, pero esa misma declaración debió hacerla un claro año, un año, hace esa mi advertencia esa es mi advertencia que según él el presidente no se dio cuenta y debió hacerlo antes si debió hacerlo antes o darse cuenta antes porque tan, tal vez él visualizó que algo eh, eh, eh, raro estaba pasando pero señor José Rafael Vargas también pudo haber hecho lo mismo y darse cuenta y advertirse al presidente pero no ahora, cuando todo era cualquiera puede opinar y decir por qué el PLD salió del gobierno. Vamos a otra pausa, Sergio, y al regreso pues seguimos con los comentarios y venimos con los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que no pierden el contacto porque en breve estaremos de regreso con ustedes.